Bla, bla, bla, bla. Yeah. Yo lo escucho hablar Pero no entiendo mucho bla, bla bla No tengo plata de más Ni una cadena para mostrar Pero ando con la placa Pero ando con la plata Pero ando con la plata Pero ando con la plata Rompemos los No importa dónde Ni cómo se maneje La placa bien parada Responde a su nombre La energía crece Y si no conoce pues presta atención Luego no agradece música para locote la cabeza 4, 4 y 13 fumando porro, tomando vino es que no agita para que pino pienso el taca pero siempre argentino plata y miedo no nunca tuvimos estoy en quilme me corté en un yorkino con la guacha que me clava el canino ando negro soy un babuino junior vallano mi yo evolutivo yo no escucho hablar pero no entiendo es mucho bla bla no tengo plata de más ni una cadena para mostrar pero ando con la plata con la plata Te espero en la puerta 1226 Sube las apuestas, no puedo perder Jamás me embalaron María y José Mi bronca lo aumenta, te paso en la pasando los Walter los somos vayanos Con miedo a la muerte me paro de manos Si no vas a aplastarme, ponerte al costado Por los te no sigo sentado Y me caí cuantas veces, levanto de todo a mi estilo a nada se parece Me siento furioso, después lo arreglamos Me acompaña la suerte y adicto a apostarlo Yo fumo de todo, cuidado de tus gramos Y si espero que vuelva lo hago acostado Yo lo escucho hablar Pero no entiendo mucho bla bla No tengo plata de más Ni una cadena para mostrar Pero ando con la plata Pero ando con la placa, Pero ando con la placa.